De la misma manera como en el orden natural, es necesario que un hijo tenga padre y madre. Así en el orden de la gracia, todas las verdaderas criaturas de Dios, y predestinados, tienen a Dios por padre y a María por madre, y quien no tenga a María por madre no tiene a Dios por padre. Por eso tanto los réprobos, como los herejes, los cismáticos etc., que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no poseen a Dios como padre. La señal más infalible y más indudable para distinguir un hereje, un hombre de mala doctrina, un réprobo de un predestinado, está en que tanto el hereje como el réprobo, no tienen sino menosprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor tratan de amenguar por medio de sus palabras y ejemplos, hora abierta, hora ocultamente, y a veces con pretextos ingeniosos. Fragmento del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, de San Luis María Grignion de Montfort.